Y gracias, Yerian, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Bueno, y a propósito, hoy es día de Santa Ana, así es que es día de regocijo municipal aquí en San Francisco de Macorís. Por ende, mucha gente va a trabajar hasta el mediodía, otros no, porque es una solicitud que hace el ayuntamiento cada año, de dentro de sus posibilidades, cada empresa pueda darle la oportunidad. Miren, hay muchos oficios que son interesantes, y cada vez que uno asume un oficio lo hace porque le gusta. Pero hay unos que son más emocionantes que otros. En la fotografía es un hobby que también al mismo tiempo se convierte en un oficio o en una profesión. Y, pero uno de, de las partes más emocionantes de la fotografía es la fotografía de prensa. Y dentro de la fotografía de prensa está la fotografía de guerra. La fotografía que hacen los fotógrafos profesionales para los medios de comunicación, sobre todo los periódicos escritos, que lo hacen en medio de un motín, de un tumulto, en medio de una guerra. Esas son cosas muy emocionantes. Yo envié una foto, envié una foto de una protesta en Haití y una fotografía que sale en el periódico Elistín el Diario. Mira, mira Yerjan, qué foto. Mira qué foto. Wow. Ese tipo está tirando la piedra, quedó con la mano extendida al momento de soltar la piedra y mira la piedra allá arriba sí. donde va. Una maravilla. Sí. <risa> o sea, me, me refiero a la foto. A, a, a, la, a, la, a fotografía, la foto, no, a la claro, fotografía. claro que sí, a la instantánea. Es increíble. Yo le decía a Ides hace un momento, aquí que, que lo vi por ahí, le dije, de, le conté de esa fotografía, le digo, esa foto el, el periodista no le estaba buscando. El periodista estaba haciendo foto, foto, foto. Y pa, apareció esa. Porque regularmente una foto así no se programa, no se busca. Cuando se intenta, no se logra. ¿Vale? Miren qué cosa más terrible. Pero magnífica foto. Yo pienso que si hubiera un concurso, esa tal vez no ganara, porque quizás hayan otras mejores, pero esa debería de estar dentro de los finalistas, porque la verdad que es una magnífica fotografía. Bueno. Miren, después de la foto, yo quiero mostrarle otra fotografía que es la portada del listín del día de hoy, creo que. Ese es el de hoy. Margarita, la carta del PLD para el 2024. Ese ha sido una, un planteamiento que se ha venido haciendo, aunque todavía es muy prematuro pensar o poder elucubrar sobre la posibilidad de una... De, de una campaña electoral exitosa de un candidato X, pero quizás Margarita pudiera convertirse en la primera mujer eh, dominicana en ser presidenta de la República. No ahora, quizás, no, pero sí pudiera ser porque ella tiene todavía tiene juventud y tiene una carrera bastante exitosa. Margarita ha concitado el interés de mucha gente, ha concitado el interés de muchas personas, de muchas, eh, instituciones, de gente relacionada con la política, de partidos políticos, de líderes y con el tiempo, con la salida de Leonel Fernández del PLD, que quizás a diferencia de que muchos le critican eso, fue una decisión inteligente en el sentido de que en el PLD Leonel opacaba a mucha gente. Definitivamente eh, la, el liderazgo de Leonel unido ahora al liderazgo de Danilo después de haber sido ocho años presidente de la República indudablemente que no dejaba mucha salida al resto de los que pudieran aspirar a ser candidatos presidenciales del PLD sobre todo porque ni Leonel ni Danilo, yo estoy elucubrando en este momento en la posibilidad de que todavía Leonel se mantuviera en el PLD pero en este momento ni Lionel ni Danilo iban a estar dispuestos a abandonar las posibilidades que tenían de volver al solio presidencial. Lo que quiere decir que Margarita no tendría muchas oportunidades. Tampoco lo tendrían otros. ¿Qué situación que se le ve a, a los que están aspirando bueno de los que están aspirando los que más cerca se notan o se ven de la posibilidad de ser candidato del PLD y posiblemente presidente son eh, Abel, Abel Martínez el alcalde de Santiago Domínguez Brito de Santiago y Margarita Cedeño hasta donde yo veo eh, Navarro eso es un globo de ensayo el mismo Penco fue un globo de ensayo, eh, Amarante Baré fue otro globo de ensayo. Ninguno de esos tiene las condiciones políticas, sobre todo hacia afuera, porque no importa hacia adentro, hacia adentro se negocia. Tú eres candidato, sí, bueno, yo te voy a dar un ministerio para que tú nombre tu gente y vaya haciendo tu plataforma, pero deja que el candidato sea fulano porque con él tenemos más posibilidades. Esa es una negociación que se hace regularmente en los partidos. Entonces, eh, eh, eso, eso ocurre. Ahora, estos tres tienen hacia afuera, tienen tropas hacia afuera, o sea, tienen gente hacia afuera que lo ven. Yo decía esta mañana que no me gusta Abel Martínez porque a Abel Martínez se le nota una altanería y una prepotencia que él tiene, producto de que siendo muy joven y poco desarrollado en la política, ha logrado escalar posiciones que otros ni siquiera hubiesen pensado hacerlo en el poco tiempo que él tiene en la política. Tiene relativamente poco tiempo. Entonces, no me gusta por eso. Pero, tam, y, y hay otra cosa, se le ve el refajo. Se le ve el refajo. El político tiene que tratar de que no se note cuáles son sus defectos. Porque el político, si bien es cierto, no es una persona perfecta, pero hacia afuera la gente lo cree perfecto o la gente le, le saca a relucir en gran medida sus, sus, eh, eh, sus malas actitudes. Entonces, la, el político tiene que ser totalmente contrario a lo que se espera quizá de una persona en particular que no sea político. Francisco Domínguez, Francisco Domínguez tiene eh, mucha, muy buena, buena posición, tiene una tasa de rechazo bastante baja. Pero Francisco Domínguez Brito es, es muy autoritario y, lo he, y, y, y, si, y le voy a decir el caso del alfa, por ejemplo, aquella vez que tomó una decisión de ponerlo a barrer la bandera por algo que él hizo es porque él entendía, Francisco, que esa era la, la, la condena, esa era, esa, esa, esa, esa era eh, la forma de castigarlo al alfa. Pero él no esperó que lo hiciera un juez quien era quien tenía que hacerlo, no él, porque él era Ministerio Público en ese momento. Lo hizo él, atento a él, atento al procurador. Entonces es un acto de autoridad. Lo mismo pasó con Vaqueró. Cuando Vaqueró cayó preso, Vaqueró tenía rastas. Las rastas no son simple y llanamente un pelo largo, ensortijado, eh, amarrado ahí, que parece cola de caballo. No. Es detrás de la rastas hay Toda una, una, un criterios, unos criterios, hay unas ideas que rayan en la barrera de los religiosos. Esos tipos que tienen la rastra, eh, la tienen, ¿eh? Sí, las trenzas, la, las rastas estas, lo hacen por una razón y prevalecido de un criterio. Ellos tienen su religión y tienen sus razones para tenerla y para permanecer años enteros con, esta, con estas clinejas, entonces Domínguez Brito no respetó eso, lo llevaron ante un juez, se llevó un amparo y antes de que el juez dictara decisión, antes de que el juez decidiera, Domínguez mandó a que le cortaran el pelo a, a Vaqueró y eso se vio muy mal, nadie dijo nada porque bueno, mucha gente a veces apoya las actitudes porque nosotros llevamos un trujillo en el corazón independientemente de que vivamos hablando de que somos demócratas y liberales y que creemos en la democracia, mentira, tenemos un trujillo en el corazón. Usted sale a la calle a decir que usted es demócrata, pero en mi casa se hace lo que yo digo, porque yo soy jefe. Óigame, eso no es ser demócrata. Entonces, toda, todas estas, estas cosas hacen, van conformando la figura de un, de, un, de un candidato. Lo que quiere decir que nos queda entonces, Margarita, que como les digo, tiene muy buena aceptación hacia afuera, ha hecho un trabajo que ha sido bastante interesante cuando fue vicepresidenta, cuando fue primera dama, eh, y en definitiva tiene una buena aureola. Ahora, yo, yo preguntaba esta mañana cuando todavía eh, Francis Rodríguez estaba acá con nosotros, yo preguntaba tanto a Francis como a yang ¿estaremos los dominicanos, en condiciones de aceptar una presidenta, una, una mujer como presidenta de la República? ¿Tú sabes cómo se, lo, cómo se identifica eso? ¿Tendrían entonces ellos que realizar estudios profundos, sociológicos, para ver cómo es el pensamiento del dominicano actualmente? ¿O proyectarlo al 24? Si le da positivo, entonces pudiera ser una buena candidata. En caso de contrario, no. Lo que yo pienso, lo que yo pienso es que también podría, podría haber al acecho contra Margarita, un plan, podría ser. Me preocupa ese titular, y ¿saben por qué me preocupa? Primero, porque es muy prematuro para ponerse a estar hablando de candidato. Y tú sabes que cuando alguien saca la cabeza, comienzan a dispararle en los partidos. A lo interno, sí, sí. Eh, la, los primeros tiros, los primeros disparos, las primeras zancadillas, nacen del partido, nacen de adentro. Claro, siempre. Eso, eso, eso, eso, eso por un lado. Y por otro lado... El PLD allá en la cúpula, esos son aquí abajo, los medios y los bajitos, son los que, que están creyendo que el PLD va a volver ahora en el 24, que este gobierno lo está haciendo pésimo, que o qué. Okay. Óyeme, óyeme, el PLD no está en condiciones de ganar unas elecciones ahora, en este momento, en el día de hoy. No. ¿Qué podría pasar? Bueno, el PRM trae los genes del PRD y el PRD ha demostrado históricamente, por un asunto estadístico, que después de los dos años de gobierno comienza a declinar le pasó a don antonio guzmán le pasó a don antonio guzmán que por cierto fue uno de los mejores gobiernos del prd pero le pasó a don antonio sobre todo con el caso del escándalo de su hija sonia y su marido este señor hernández con el tema de, de porrelo reynoso y la compra de las butacas bueno todas esas esos escándalos de corrupción comenzó a declinar el gobierno de don antonio y cuentan cuentan que una de las razones que motivó a, a darse un tiro fue precisamente todos esos escándalos y el temor de que Salvador Jorge Blanco fuera a perseguirlo por el asunto de la corrupción. Posteriormente le pasó a Jorge Blanco. Después de los dos años vino la debacle con aquel famoso abril del 84. Sí. ¿Eh? Le pasó a Hipólito. Hipólito después de los dos años comenzó a declinar y ahí vinieron una serie de escándalos de corrupción, sobre todo aquel famoso escándalo de las madrinas no sé si se recuerdan de eso que dijo él que quien estaba no me acuerdo cómo se llamaba el señor que estaba involucrado en ese caso dijo no no ese es amigo mío eso no lo puede meter preso no, ese es amigo mío ese es hermano mío y no dejó que se investigara al tipo y eso comenzó a él escribió bueno el tema del manejo de la economía el hecho de la irresponsabilidad del propio presidente que se la pasaba haciendo chistes cuando debía estar eh, dirigiendo el estado bueno todas esas cosas que todos sabemos y así por el estilo. Entonces, es estadístico la debacle del PRD después de los dos años, y puede, yo no digo que va a pasar, pero puede, pudiera pasar con el PRM que trae los genes del PRD. Y eso, indudablemente, que podría cambiar el panorama político, pero si Abinader se mantiene entre eh, eh, eh, con buen tiempo, con buenos vientos, y las mareas altas que pudieran venir las sabe vadear, eh, eh, badear, ¿verdad? pues muy probable que Luis Abinader sea candidato otra vez. Sí. Y lógico, el PRM no, no, no, no va a ponerse a inventar con otro candidato. Si tiene al presidente que lo ha hecho bien o que la gente lo ha valorado bien, pues indudablemente que no va a perder esa oportunidad para poner un candidato, ponerse a aventurar otro candidato. Claro, Entonces, claro. yo pienso que todo va a depender. Pudiera ser eso, lo de Margarita, una forma de irle echándole maíz para que ella caiga en las redes, para que cuando el PLD fracase con ella en las elecciones, anularla totalmente como política para el futuro. Eso puede ser. Ten cuidado, Margarita, porque puede haber una encerrona detrás de ese titular del periódico El Listín Diario. Gracias. Bueno.